Como siempre decimos, ganar con loto cash es más fácil y tenemos un ganador en Manatí, un premio secundario por la cantidad de 25 mil dólares y cayó en el supermax de ese municipio. Repito, cayó un premio secundario de Lotto Cash por $25,000 en el Supermax de Manatí. Muchas felicidades al ganador o ganadora. Para hoy sábado el Powerball tiene un premio de $322 millones de dólares. Y recuerda que para ganar debes jugar. Si no juegas, no te pegas. Y para el próximo lunes, Lotto Cash cuenta con un premio de dólares Y la doble revancha tiene...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 Finalizamos mi gente con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte, Puerto Rico. Y estamos listos para recibir el primer número que es el 9. El 9. Segundo número. Es el 6. El 6. Tercer número. Es el 6. Repite el 6. Último número es el 2. El 2.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 Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Amigos de Días de Cine, ya ustedes han visto, estamos disfrutando de Inés María Mendoza, la palabra como destino. Es el documental preparado por Caridad Sorondo, que estamos exhibiendo en el día de hoy porque hay mujeres. Yo siempre he dicho que nosotros cometemos a veces el peor de los pecados, es tratar de ignorar la aportación de la mujer. Y hay mujeres que no podemos borrar de nuestra historia ni de nuestro recuerdo. Ese es el caso de Doña Inés. Caridad, ¿por qué la palabra como destino? Mira, cuando yo empecé a hacer la investigación de toda la documentación de Inés María Mendoza y me leo su diario.